Hola, buenas noches mi coñecitos. ¿Cómo están? Aquí coñecitos de Drop Counter otra vez. Eh, les traigo esta vez esta semana un nuevo video con Paidera, que es una página que te permite eh, hacer micro tareas y encuestas sin eh, independiente de tu país. Me parece que si sí paga por dependiente, si sí es dependiente de tu país para pagarte o tirarte mejores ofertas. Eh, pues he salido unos tutoriales diciendo que hay mejor que mejor publicar o ocupar un, un modificador de vpn para poder destinar a los países que pagan más pero he visto como algunas cuentas han sido bañadas, así que no se lo recomiendo y para que no pierdamos toda la plata que tenemos por ejemplo yo soy de chile y dice que yo puedo ganar 72,96 centavos 72 dólares con 96 centavos haciendo todas las tareas que me dejan la gracia de esta página es que si bien tiene varias encuestas estas son, en realidad son falsas, son como un cuestionario entonces no, no estaríais perdiendo por ejemplo una encuesta grande como de media hora a una hora y como a los 10 minutos, 20 minutos te dais cuenta que no, no funciona y que te echan todo para atrás y perdiste todo tu trabajo no, aquí vais a continuar y simplemente vais a tener que darle continuar eh, hay algunas encuesta que me parece que están pidiendo como cierta cantidad de referidos Y acá te pagan por mil eh, Por cada mil clics de que la gente haga tu enlace Te pagan tres, tres dólares Ahí sí. Eso me parece que también se están ocupando clicadores Pero si están pillando a la gente que ocupa VPN distinto eh, mejor saltarse ese paso, entonces mejor ocupar buenas estrategias de difusión mediante las redes sociales, ya sea YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp, eh, Amino Apps, ¿cuál hora? ¿cuál hora eh, Reddit. Entonces, eh, así mediante eso poder obtener esos 3 dólares o ir ganando 3 dólares cada cierto tiempo. Que otra cosa eh, que me queda en el tintero ah sí también otra cosa para no ocupar de distinto es que por ejemplo te pueden para el pago no te exigen que tu cuenta de PayPal esté verificada pero sí te pueden mandar un mensaje de texto a tu teléfono y ahí van a cachar de dónde estáis entonces no se van se van a dar cuenta que Tú no estás en el país, por ejemplo, si yo pusiese Estados Unidos, por ejemplo, quizá en Estados Unidos me saldrían 100 dólares y hago todas las tareas Que son a 3 personas, completar un, una tarea de... una tarea, todo eso Entonces ya... Eh, me ahorro todo ese problema Eso fue, chicos, espero que les haya gustado el video, si creen que le pueden servir a alguien más, compártanlo Denle like o dislike, su opinión, comenten si quieren, y, y, y defendiendo de su experiencia con esta página y Otra cosa, eh, ah, les voy a mostrar el cuestionario Algunas encuestas parece que les dije que quizás pidan cierta cantidad de referidos para poder acceder a ustedes Aquí no importa lo que contesten, tienen que solamente empezar Ni siquiera te piden los datos, no sé, si qué edad tienes, cuánto ganas, dónde vives I have the rest of the question Show me op option Entonces Tú puedes, si no sabes inglés Como dije, puedes ponerlo En... con traductor ¿No sabes? Eh... Scroll down, to continue eh, Pero hoy se es sirve a practicar inglés Continúo. Eh, I have read the question. Show me option. Eh, estoy, estoy contestando con la cuestión ni siquiera leo. ¿Ya? ¿Para qué los voy a aburrir más con este video? ¿Ya? Así que... Eso, si les, si les gustó, denle like, si no, compártalo Nos vemos en el próximo video de un millón de dólares y ahí vamos a empezar a ocupar la plata para poder reinvertirla y generar más plata. Plata genera plata. Entonces eso, chiquillos, recuerden. Hace 20 años fue un buen momento para poner un árbol, ahora es el otro buen momento para asombrar un árbol. Y solo podemos llegar rápido, pero juntos llegamos más lejos. Nos vemos, chiquillos, que estén muy bien. Los quiero.